llevaba esperando el fin de semana durante varios días luego de que sus papás le dieran la noticia de que el fin de semana tendrían que salir dos o tres días a casa de su tío como cualquier adolescente de 15 años estaba feliz ya que tendría la casa para él solo algunos chicos aprovecharían la oportunidad de estar solos en casa para organizar una fiesta con sus amigos pero él no era esa clase de chicos él se divertía a su manera él prefería estar solo y el fin de semana llegó Compró un montón de comida chatarra, la música a todo volumen, bailes idiotas, videojuegos, televisión, disfrutaba su fin de semana. Y era el momento en que nosotros debíamos empezar a disfrutar también. Cansado y con la casa hecha un desorden, con restos de frituras, pizza y refrescos regados por doquier, se fue a dormir. Eran las 2 de la madrugada, era un horario perfecto. Justo estaba siendo atrapado por las garras del sueño cuando creyó escuchar una voz detrás de su cabeza, muy cerca del oído. No hizo caso en ese momento, creyó que su mente le estaba jugando una broma, pero lo volvió a escuchar claramente. Era una pregunta, una voz ronca le preguntaba lentamente. ¿Tienes miedo? Se levantó de inmediato, volteó hacia todos lados, su cara se llenó de pavor, abrió los ojos lo más que pudo, Luego sintió como un dedo le daba dos golpecitos en el hombro por rotear. Lo hizo. No había nada. Un sudor frío le recorrió el cuello. La desesperación lo invadió. Saltó de su cama y trató de correr a encender la luz. Pero justo cuando puso un pie fuera del colchón, lo tomaron el tobillo y lo jalaron hacia atrás. Cayó al suelo boca abajo. No la veía, pero sentía una mano áspera y muy delgada de tamaño normal el chico buscaba algo de donde sostenerse para evitar ser absorbido, gritaba, estaba llorando, de algún modo él sabía que estaba solo, sabía que nadie lo podía ayudar, sintió otra mano jalándole el otro pie, se aferraba al piso de manera rasguñándola, rezaba, chillaba, suplicaba, las manos lo liberaron, corrió hacia la puerta de su cuarto, la abrió y salió corriendo, buscaba la salida de su casa y cuando estaba a punto de llegar a la puerta, sintió como un ser lo abrazaba por delante, no podía verlo, pero al igual que con las manos, la piel era áspera, huesuda y fría, se liberó a forcejeos, sabía que no lo dejarían salir, se encontraba atrapado, corrió en dirección contraria y mientras lo hacía, sentía varias manos en la espalda tratándola de detener, con pequeños rasguños y jalones, seguía corriendo, cuando escuchó nuestras voces, Corre, llora, grita, duplica, arrástrate, reza. Nos excita el miedo. La cara de ese niño era perfecta. Su miedo se reflejaba en todo su cuerpo. Sentía desesperación, impotencia. No paraba de temblar, sabiendo que no podía hacer nada y sintiendo cómo la tocaban nuestras manos. Se arrinconó, puso las rodillas contra su pecho y las abrazó fuertemente. Ya era nuestro. Seguimos alimentándonos de su miedo hasta que no le quedó nada más, hasta que su conciencia se resbundó en su interior. Quedó en estado de shock, ya no podía darnos placer, nuestro festín había terminado, estábamos satisfechos, al menos por esa noche. Quedó en esa posición durante dos días, hasta que llegaron sus padres, lo encontraron deshecho, su mirada perdida, bastante pálido, no soportaba que nadie le tocara, gritaba que lo dejaran en paz que se alejaran, creyeron que se había vuelto loco, terminó en un manicomio, aún lo visitamos y todavía es capaz de brindarnos un poco de satisfacción, lo consumiremos hasta el final, hasta que no le queden ganas de vivir, nos fascina el miedo, nos alimentamos de él, de la desesperación, del llanto, ten cuidado cuando estés solo. iremos por ti, cuando intentes dormir, llegaremos, queremos gritar, llorar y suplicar, por supuesto nadie te escuchará, pero tú sí nos escucharás a nosotros. Te pediremos que sigas gritando, que sigas llorando, que sigas corriendo. Sentirás nuestro frío cuerpo rozando el tuyo. Se te la piel. En este momento sentimos placer solo de saber qué cara pondrás cuando te preguntemos al oído. Uh -huh.